Símbolos estándar de errores del sistema. Estos errores pueden ser mostrados en la ejecución del programa para interrumpirlo, de tal forma que puedan entenderse por otros sistemas operativos o por otros programas o por otros programadores sabiendo estos por qué se produjo el error, de tal forma que posteriormente eh, realicen ellos unas operaciones en función de por qué no, func no funcionó un programa. Estos símbolos de estándar de error eh, pueden conocerse previamente, de tal forma que pueden utilizarse para identificar fácilmente qué tipo de error fue el que se cometió. Estos pueden utilizarse mediante la importación de la librería ERRNO. Podemos visualizar también cómo sería otro tipo de errores que, o de código que se podría mostrar eh, durante la ejecución del código. En lugar de los errores, en ocasiones podemos mostrar warnings, los cuales son mensajes de, adver, de, adver, son mensajes de advertencia o de alerta que nos muestran cómo, cómo se ejecuta el código. De tal forma que si existe algún tipo de error, esto puede mostrarse sin necesidad de inhibir o desbloquear la ejecución del código, de tal forma que el flujo del script puede continuar eh, ejecutándose a pesar de que se haya producido algún mensaje de alerta o warning. Podemos importar el módulo warning y ver cómo este se carga. Podemos realizar la carga del simple filter always, de tal forma que visualicemos todos los warnings que se producen a lo largo de la ejecución del código de Python. Sin embargo, en ocasiones no queremos visualizar todo ese código, utilizando la orden con simple filter ignore, lo cual no nos muestra la información de los posibles warnings que hayan podido generar otros programadores acerca de su código y, y de por qué debiésemos hacer uso de algunas alertas o no. En ocasiones, estas alertas advierten acerca de posibles errores que se pueden cometer en el futuro, ya que es posible que algunas funciones dejan de estar disponibles para la ejecución de los distintos módulos. Estas son conocidas como las distintas Deprecation Warnings. También es posible mostrar únicamente los mensajes de los warnings del error. Estos también en ocasiones podrían ser similares a la aparición de los distintos errores. Sin embargo, si realizamos la orden PASS, en ocasiones no, no visualizamos cuáles fueron los errores que se cometieron ya que se ejecutó un estamento TRY para evitarlos o soslayarlos. También podríamos visualizar únicamente los errores que se, que se cometieron en un módulo en concreto o en una serie de módulos y sus submódulos. Igualmente, es posible visualizar qué tipo de errores o warnings pueden visualizarse, ya que en ocasiones es posible que únicamente queríamos visualizar un único warning. También podemos visualizar qué tipo de warnings existen por defecto, existiendo el módulo básico de crear la función warning para enviar un mensaje de alerta. Igualmente podríamos hacer una advertencia de warning de usuario o warning acerca de qué funciones se van a dejar de, de utilizar o qué sintaxis se podría corregir, etc.